Entonces, eh, bienvenidos, bienvenidas al a, a webinar sobre modelo energético y sostenibilidad. Eh, este webinar lo organizamos desde Ongagua. Eh, hemos contado con, con Eduardo Sánchez, que es un antiguo compañero de, de la ONG, y que bueno, actualmente se dedica a la consultoría independiente, sobre todo relacionado con temas de cooperación internacional, cambio climático, sostenibilidad, desarrollo humano y en lo que nos compete hoy, energía. Comentaros que el seminario está integrado dentro de lo que yo llamo una trilogía formativa que conocemos como Esto Arde. Y como comenta una compañera nuestra, Esto Arde, pero intentaremos que no, que no se incendie y está enfocado a los motivos de la crisis climática a la que nos enfrentamos. Actualmente, os comentamos por si hay participantes que no, que no están dentro de, del ciclo formativo, que nos encontramos en el curso final y que precisamente abarca los temas de cambio climático, energía y movilidad, y es el motivo de, de tener este este seminario actualmente comentaros ahí muy rap eh, rápidamente que bueno como os he dicho y como ha entrado gente el seminario se ha entrado gente nueva el seminario será grabado para que posteriormente lo podáis ver y para facilitar la, la participación y las preguntas eh, Eduardo y yo hemos estado hablando de organizarlo en tres bloques en los que se consistirá en una pequeñita exposición y abrimos turno de preguntas para facilitar la moderación lo que os sugerimos es que en el chat que tenemos en Zoom podáis eh, ir trasladando las preguntas que queráis hacer, intentando acompañar primero con el nombre, aunque de casi todos me sale por defecto. Y cuando termine cada bloque, os voy dando turno de palabra, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no me quiero enrollar más. Eh, aquí lo importante es lo que nos va a contar Eduardo, que va a ser súper interesante y le doy paso, paso a él. Bienvenido, Eduardo. Bueno, pues muchas gracias. Eh, para mí es un gusto estar en, en esta exposición. Eh, yo he trabajado muchos años como contratado en Ongagua eh, y ahora sigo colaborando como voluntario. Estoy en el grupo de cambio climático y para mí es un, un gusto pues participar en actividades de este tipo. Eh, me voy a apoyar en un PowerPoint. Eh, para que sea más fácil eh, seguir eh, la charla. Entonces, a ver si la veis. ¿Lo estáis viendo? Perfecto. ¿Pero se ve en pantalla completa? Sí, se ve en pantalla completa, Eduardo. Ah, vale, porque a mí me aparece de otra manera. Bueno, y, y estáis viendo, es que como hay varias pantallas abiertas, ¿estáis viendo la primera diapositiva? Se ve la de índice. Ah, no, entonces estoy en otra. Perdonadme, a ver. a ver eh... Vemos una que pone energías renovables y cambio climático, punto de la situación mundial, europea y española, y la tres, retos y oportunidades. Ah, correcto. Es que eh, hay tres abiertas y esto es un lío. Este es el título, ¿verdad? Ahora veis sí. el título. Muy bien. hoy Pues nada, eh, como os comentaba eh, mi... Mi tocayo, Eduardo, vamos a hacerlo en tres bloques para que sea más dinámico y poder tener unos minutos de charla después de cada bloque. Entonces, en el primer bloque veríamos un poco por qué son tan importantes las energías renovables en el contexto del cambio climático. En el segundo bloque, cuál es la situación mundial, europea y española. Y en el último bloque, cuáles son los retos, en clave, challenge ya que sois Global Challenge, y también cuáles son las oportunidades que vais a tener como jóvenes en los próximos años, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de conocimiento, de eh, relación social, de participación política, etc. Y al final dejaremos unos minutos para eh, charlar. Eh, me han comentado que eh, sois un grupo misto donde hay gente o personas con conocimientos sobre el tema, porque ya han participado en otras formaciones, pero también otras personas que se están incorporando nuevas. Por lo tanto, voy a dar por hecho que hay gente que no sabe muchos conceptos básicos e intentar explicar estos conceptos desde el principio. Y en este sentido, pues culpo, pido disculpas por anticipado a, a las personas que quizá pues, algunos conceptos pues, les resulten demasiado sencillos o ya conocidos. Sin más premisas, en esta transparencia, de alguna forma he querido reflejar por qué la energía es tan importante al cambio climático. ¿no? Y básicamente es porque más del 60% de los gases de efecto invernadero provienen del uso de energía. Eh, en esta gráfica podéis ver lo que se denomina un flujo de energía, donde eh, a la izquierda está la energía primaria, a, en el centro está los, digamos, la energía transformada y, y al final pues, son los usos y las los gases de efecto invernadero que producen. ¿no? Eh, y esta es la clave. Es imposible frenar el cambio climático si no se hace una transformación del sistema energético y además esa transformación se tiene que hacer de forma acelerada. Si digamos el modelo energético basado en los combustibles fósiles se ha ido estableciendo en más de 100 años, ahora nos toca revertir este modelo en menos de 30 años. En menos de 30 años tienen que desaparecer de nuestro mundo los combustibles fósiles si queremos evitar los daños más profundos del cambio climático. Entonces esta es la, la justificación. No puede haber eh, freno al cambio climático si no hay una transición energética. Eh, Bueno, cuando se habla de cambio climático hay un concepto ya uh, consensuado dentro de las Naciones Unidas y de la diplomacia climática que es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Todos tenemos responsabilidad respecto al cambio climático pero nuestras responsabilidades no son iguales, no es la misma responsabilidad la de una persona que tiene un nivel de consumo y de producción bajo que la que vive en un país con un alto nivel de consumo y producción. O no es lo mismo la de un ciudadano medio que la de una persona que trabaja en un sector contaminante. Y cuando vamos agregando esto, pues no es lo mismo la de unos países respecto a otros países. Y en esta gráfica podéis ver cuál es la responsabilidad histórica acumulada de los países respecto a las emisiones de CO2 que provocan el cambio climático. Entonces, sabéis que los gases de efecto invernadero permanecen en la atmósfera durante cientos de años, aunque se va poco a poco mitigando su efecto, por lo tanto, hay que ver la perspectiva con una dimensión temporal larga, ¿no? Y aquí se ven cuáles han sido las emisiones en más de 150 años. Y lo que podemos ver es que el país que más ha emitido de forma acumulada han sido los Estados Unidos de Norteamérica. Luego está la Unión Europea, luego ya están empatados digamos China y el resto de conjuntos de países del g 77 menos China e India, luego ya estaría pues, Rusia, Japón, India y otros. ¿no? Eh, lo que quiere decir que dentro del principio de responsabilidades comunes prediferenciadas, los países eh, de la Unión Europea y de Estados Unidos tenemos más responsabilidad en luchar contra el cambio climático porque hemos sido responsables de más emisiones. Si en esta transparencia tenemos una presentación eh, acumulada histórica, aquí lo vemos eh, año por año, quienes han sido los mayores emisores. ¿no? Aquí tenemos eh, a la izquierda en valores totales y a la derecha en valores absolutos. Entonces, ¿qué vemos? Que en valores totales, pues, eh, antes los países que más emitían eran Estados Unidos y la Unión Europea, pero digamos que a partir de principios de este siglo, pues aumenta mucho China. Sin embargo, cuando dividimos per cápita por el número de habitantes, las cosas cambian. China emite mucho porque es un, el país más poblado del mundo. Si dividimos las emisiones entre el número de personas, cambia un poquito la situación. Estados Unidos sigue siendo el primero. Rusia es el segundo, eh, después tenemos Japón, eh, después tenemos China y después tenemos la Unión Europea. Pero no solo es el tema per cápita, las emisiones por persona, sino que también depende de eh, si los países exportan mucho o no exportan. Porque lo, en estas contabilidades de emisiones eh, solo se contabiliza lo que se emite dentro del país. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que muchos países están cerrando las industrias contaminantes, pero compran los productos a otros países, por ejemplo China, que contaminan. Entonces, esto es lo que se llama deslocalización climática. Y es un poco como hacerse trampas a solitario porque todos sabemos que las emisiones de gases de efecto invernadero son globales, da igual que se produzcan en Suecia que en China. Entonces, si Suecia, para cumplir sus objetivos de emisiones, cierra plantas o fábricas, pero luego compra productos de China, donde se está produciendo de forma, digamos, sucia, con mucha contaminación, esa contaminación se debería imputar en eh, la contabilidad, contabilidad de eh, Suecia. Estos son lo que son las emisiones netas. Y cuando se hace un análisis de las emisiones netas, pues nos damos cuenta de que muchos países que dicen que están reduciendo sus emisiones, no es verdad. Están eh, reduciendo las emisiones que producen nacionalmente. Pero cuando se ve estas emisiones, menos las que exporta, más las que importa, pues resulta que Suecia en los últimos 20 años no ha reducido para nada sus emisiones. Eh, reduce sus emisiones locales, pero importa productos que eh, han generado muchas emisiones fuera, especialmente en China. Por eso también China es uno de los países que más eh, contamina y que más emisiones tiene, porque produce mucho para el resto del mundo. ¿no? China es una economía principalmente exportadora de productos y en ese sentido pues creo que se debería ir avanzando a hacer un análisis de eh, emisiones netas, no solo las emisiones que se producen. Eh, ¿Cómo va a ser el futuro? Bueno, como hemos visto es imposible frenar el cambio climático sin una transformación energética y entonces yo creo que ya nadie tiene duda de que eh, el futuro va a ser 100% renovable. Eh, no porque lo diga mm, Naciones Unidas, las negociaciones del clima, el acuerdo de París, sino porque también lo dicen las propias empresas. Y aquí os pongo dos citas de dos empresas eh, de las más importantes en el ámbito petrolero. Una es Shell, que dice, es una noticia de periódico, dice el, el gigante del petróleo Shells eh, promete llegar a ser eh, neutro en carbón en el 2050. Y la otra pues es eh, la, el gigante español, que literalmente, prácticamente dice lo mismo, pero esto lo dice eh, la propia empresa. Repsol será compañía cero emisiones netas en el 2050. Entonces, si hasta las propias empresas petroleras dicen que van a transitar hacia la economía neutra en carbón, ya están comprando negocios de energía fotovoltaica y están desinvirtiendo en los pozos menos rentables, pues prácticamente nadie cuestiona que esto vaya a ser así. Entonces, alguien puede pensar, bueno, pues entonces el tema ya está resuelto, si ya hay un consenso de que las, uh, el futuro va a ser 100% renovable, ¿dónde está el problema? Y el problema es ¿cuándo? Nadie, tiene, eh, nadie duda de cuál va a ser la ruta a, a por la que vamos a transitar, pero la gran incógnita es ¿cuándo llegaremos a ser 100% renovables o carbón neutros? Eh, y este es un tema crítico, porque... Quizá, si somos en el 2050, llegamos demasiado tarde. Quizá haya que acelerar el proceso. ¿no? Cuanto más tarde eh, o cuanto más tardemos en ser el carbón neutro o en transitar a las energías renovables, más eh, emisiones habrá, por tanto, más efecto invernadero y, por tanto, más aumento de la temperatura media del planeta y sus efectos. En esta gráfica tenéis eh, cuáles son a, a algunos escenarios, de aquí están expresados en concentraciones de gases de efecto invernadero, y lo que se ve es que hay una horquilla muy amplia. Eh, la mejor opción sería el azul, donde se podría estabilizar la temperatura en torno a eh, 2 grados centígrados sobre el histórico, pero eh, también hay escenarios donde la temperatura eh, supera los 4 grados. Y la gran incógnita es dónde nos quedaremos, si nos quedaremos en la banda inferior o nos quedaremos en la banda superior. Y esta es la, la gran batalla ¿no? que nos toca vivir en los próximos yo diría que 10, 20 años, porque lo que no se haga en 10, 20 años es, puede ser posible que sea irreversible. ¿no? Entonces, la cuestión no es cómo vamos a llegar a todo renovable, sino cuándo vamos a llegar a tener todo un sistema energético renovable. Y de esta cuestión, pues, va a depender los impactos. Aquí os he puesto algunas fotos. Eh, impactantes, valga la redundancia, sobre los efectos del cambio climático, que son los efectos meteorológicos extremos, las tormentas tropicales, huracán, ¿no? aquí vemos pues, un aproximándose en el Caribe a, a la Florida y a Cuba, o lo que son las inundaciones en el interior, o lo que son la desertificación, o la falta de agua muy característica, por ejemplo, de las zonas subsahariana o del trópico seco centroamericano, pero también en España se está produciendo mucha desertificación, o lo que puede ser la subida del nivel del mar y la inundación de las zonas costeras, ¿no? Y digamos que estos son los impactos más fácilmente de visualizar porque les podemos hacer fotos, pero todos sabemos que hay muchísimos otros impactos, ¿no? las migraciones, porque las personas ya no pueden vivir donde vivían porque no hay medios de vida, o lo que es la escasez de agua, o lo que es una agricultura menos productiva, o lo que puede ser la propagación de algunas enfermedades en zonas que no están preparadas, o muchos otros efectos de todo tipo. Entonces, la cuestión es cuándo el IPCC que es el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que es, digamos, el Comité de Expertos Mundial eh, que asesora a los gobiernos sobre lo que hay que hacer, dice que para frenar el calentamiento global eh, y dejarlo por debajo de 1,5 grados centígrados, hay que reducir las emisiones a nivel mundial un 50% en solo 10 años. Esto, eh, como veremos a continuación, pues es, es mucho. Eh, no es imposible, pero va a exigir pues, un esfuerzo muy grande, ¿no? Y la gran batalla entonces está en eh, si nos ponemos del lado de acelerar la transición energética o nos ponemos en el lado de frenar la transición energética o somos equidistantes y nos ponemos en el centro diciendo que esto no va con nosotros, ¿no? Eh, digamos que en el lado de los uh, uh, que están en retardar la transición eh, energética, están lo que algunos llaman los nuevos negacionistas. ¿no? Eh, ya prácticamente no hay casi nadie que niegue que el cambio climático es consecuencia de la actividad humana. Durante algunos años pues ha habido eh, políticos, eh, analistas, comentaristas, incluso científicos que decían que no había suficientes evidencias que eh, establecieran una relación entre las emisiones de gases eh, de efecto invernadero producidas por los hombres, por la población antropogénicas y eh, el cambio climático, pero Uh, hay tantos miles de datos y de evidencias que ya prácticamente lo puede negar. Eh, eh, nadie lo puede negar. Entonces, ¿qué está pasando? Que los que tienen intereses en frenar la transición energética ya no pueden utilizar este argumento y utilizan otros. ¿Y cuáles son los argumentos? Pues básicamente eh, se trata de una mezcla de confundir a la población, generar dudas, o incluso generar miedo, eh, porque saben que así pues habrá mucha gente que se ponga de su lado. Generar confusión, ¿cómo? Pues muchas veces mmm, juntando mmm, cuestiones verdaderas con cuestiones falsas o diciendo medias verdades. Entonces la gente que no está bien informada se confunde. ¿no? O, por ejemplo, generando dudas. De decir, bueno, pues sí, estas previsiones que hacen los científicos pues tienen una gran incertidumbre. Pues ¿por qué nos vamos a poner en el peor de los escenarios? No es necesario ponerse en el peor de los escenarios, sino eh, nos podemos poner en el mejor o en un escenario medio. no O, por ejemplo, pueden decir, eh, eh, sí, las soluciones que están dando ahora... Eh, no está tan claro que tengan un impacto positivo, porque si bien mejorando el cambio climático, pues pueden tener impactos negativos en el entorno ambiental, ¿no? Por ejemplo, las baterías de silicio, bueno, pues sí, puede ser muy interesante para los vehículos eléctricos, pero ¿qué pasa con los lugares donde se extrae este silicio? Eh, o el cobalto, ¿no? Pues casi es peor eh, el remedio que la enfermedad, ¿no? O sobre el coste económico. ¿no? dicen Bueno, está bien, pero a ver si también por hacer una transición rápida vamos a pagar un coste que no merezca la pena. Entonces, a lo mejor es mejor pues, invertir dentro de unos años en mitigar los impactos, mejor que invertir ahora en mitigar los efectos, ¿no? las emisiones. Entonces, hay toda una estrategia planificada y en medida de generar confusión, dudas y miedo. Y yo creo que nuestro entorno en España, pues quizá quien mejor lo refleja, pues es el, el presidente de, de Repsol. Repsol es la misma empresa que antes hemos visto que decía que va a transitar eh, en el 2050 a ser neutro, pero juega a, a muy largo plazo. ¿no? Dentro de 30 años, pues posiblemente... Eh, su presidente Antonio Brufao ni siquiera esté vivo, porque yo creo que ya tiene pues más de 70 años. ¿no? Entonces es muy fácil decir, bueno, voy a hacer algo dentro de 30 años, pero ahora mejor no hacerlo muy deprisa. ¿no? Y aquí os pongo pues eh, lo que está en su página web y que dijo pues en la Junta de General de Accionistas del año pasado, ¿no? eh, que la transición energética en España debe ser ordenada y posibilista porque de lo contrario se corre el riesgo de destruir una parte esencial del valor de nuestro país. Entonces está diciendo, sí, pero sin correr, ¿no? Mejor 2050, no hablemos de 2021, 2022, 2023, ¿no? Eh, la estrategia un poco de posponer, me comprometo, pero no ahora. Y además, pues utiliza un poco los argumentos, ¿no? Eh, pues la confusión, pues sí, sí, es verdad. Él habla de que se puede desindustrializar el país y esto es verdad, ¿no? Lo hemos visto con este tema de, de la deslocalización climática. Pero quizá no se trata de desindustrializar, sino de reindustrializar, de que se sustituyan unas industrias por otras, unas industrias contaminantes por unas industrias de energías renovables, ¿no? O él habla, digamos, de los costes. Pues sí, efectivamente, esto también va a tener costes, pero también tenemos que hablar de los beneficios, ¿no? Una transición energética también puede producir muchos beneficios económicos, ¿no? Nuevas empresas, nuevos empleos, nuevos trabajos, luego vamos a hablar un poquito de eso. Y, por ejemplo, España, pues está muy bien preparada para esta transición. Hay muchas empresas de energías renovables que son líderes mundiales, ¿no? eh, desde digamos Acciona, Iberdrola o, o Gamesa. Bueno, ahora la Gamesa ya es más alemana que española, si es Gamesa. Eh, estas son las grandes, pero luego de medianas y pequeñas, pues hay también cientos y miles de empresas. Por poneros un ejemplo, en el sector específico de seguidores solares para paneles fotovoltaicos, pues cuatro de las diez empresas más grandes del mundo son españolas. Es verdad que es un segmento muy pues, específico, pero da una muestra del potencial, ¿no? O España pues, ha sido pionera y tiene muchas empresas líderes en lo que es la energía termosolar, ¿no? Eh, y ahí también pues, hay mucha experiencia, capacidad y, y posibilidades de tener negocio. O España tiene empresas líderes en lo que es promocionar sistemas fotovoltaicos, ¿no? Y, y de hecho, pues, muchas empresas españolas tienen negocios por todo el mundo, o en la que, lo que es la producción de equipos. En España hay pues varias plantas de parasolares, de torres solares. Entonces, es verdad que habrá industrias que tendrán que reconvertirse, pero no es verdad de que cuando se cierra una empresa no se pueda abrir otra. ¿no? Y este tema es interesante porque eh, estaréis continuamente oyendo uh, pues muchas dudas y muchas eh, críticas a la transición energética y a que se haga rápido. Con esto no quiero decir que no eh, las escuchéis, sino que tengáis una, una visión analítica y crítica, porque muchas veces estos comentarios pues, son interesados. ¿no? Eh, hacemos la primera parada. Eh, ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Perfecto, muchas gracias Eduardo. Pues por el chat nos había preguntado Alicia Pantoja. Alicia, si quieres te, te voy a habilitar el micrófono por si quieres lanzar la pregunta y si veo que, que no, pues la lanzo yo por aquí. Hola. Hola. Hola, bueno, soy, en realidad soy Miguel Ángel Pantoja, es que está puesto el nombre de mi hija porque lo utiliza ella también, lo siento. Eh, hola Eduardo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, encantado de, de oírte. Que era sobre el tema de neutral en carbono, que eso sí. puede esconder también una trampa, porque a veces se, con, se, se pretende seguir emitiendo y compensar, por ejemplo, con la plantación de árboles, etc. Y, y yo lo que he leído es que no es evidente que eso realmente compense, o compense durante el tiempo en que los gases están en la atmósfera, porque... Hay, hay dudas al, al respecto, ¿no? Es decir, que finalmente hay que dejar de emitir, sin más. Esta era la, la pregunta. Gracias. Sí, eh, totalmente de acuerdo, sí. Eh, por, por simplificar un poco, lo, lo he puesto junto, porque esos son, digamos, los eslogans los que promueven las empresas petroleras, pero tú tienes toda la razón. Eh, no es equivalente ser carbón neutro y ser energías renovables, porque se puede ser carbón neutro, por ejemplo, emitiendo y compensando, pero esto tiene un límite, porque para compensar todo lo que se está emitiendo, pues eh, habría que cubrir el planeta de árboles y no hay suelo suficiente. Y además, como dices, pues una vez que se cortaran estos árboles y se cortan en el futuro, pues se perdería digamos, este carbono acumulado en biomasa. O incluso algunos están hablando de secuestrar el carbono, de emitir y eh, enterrarlo. Eh, son tecnologías pues, que no están desarrolladas en escala comercial y en escala, digamos, económica, y por eso pues, no creo que tengan mucho desarrollo. Eh, entonces, pues totalmente de acuerdo. ¿no? Aunque ellos hablan de neutro en carbono, y es verdad que están muchas empresas petroleras eh, comprando activos en energías renovables, también contemplan otras figuras que seguir emitiendo y, y compensar o secuestrar. ¿Alguna pregunta, comentario más? Por ahora no tenemos más preguntas en el chat. Bueno, creo que sí. sí. Eh, Jorge Sánchez. Voy a intentar habilitar el sonido también. Vale, Jorge, ya puedes lanzar tu pregunta y Sí, parece que está con el micro silenciado. Eso estoy ah, viendo, bueno, pues tras... ahora, sí, ahora sí. Hola, Jorge. Hola, ¿me escuchas? Sí. Sí, mira, eh, yo como estudiante de ciencias ambientales hemos tratado el tema de la mitigación de, de los gases de efecto invernadero y hemos tratado el tema de, la, de los sumideros de carbón. ¿Eso también estaría contemplado dentro de los planes futuros de dichas empresas, países, tal como en compromiso cero emisión de carbono? Eh, pues sí, sí, era un poco lo mismo que decía Miguel Ángel, ¿no? los humideros que pueden ser vía biomasa o vía secuestro. Eh, lo que pasa que, eh, digamos, lo contemplan a nivel teórico, porque a nivel práctico no hay tecnología para enterrar el CO2 y a nivel práctico el propio eh, eh, Antonio Brufao pues decía hay que cultivar más árboles. Pero bueno, no es algo tan sencillo, ¿no? ¿De dónde sacas la tierra? ¿Quiénes son los propietarios de esas tierras? ¿Estas personas están interesadas en producir? También por el mismo efecto de cambio climático, algunas especies pues ya no producen tanto. De hecho, por ejemplo, en España, pues cada vez hay más árboles enfermos y más bosques enfermos. Entonces, lo contemplan como medida más teórica que como medida práctica, porque a día de hoy no es una opción el, el secuestro de carbono. De acuerdo, muchas gracias. Mi otra pregunta iba en dirección a ellos, si había actualmente o a un corto plazo alguna tecnología para dicho secuestro de carbono, pero veo ya que me han contestado que, que no lo ve claro, al menos a, a corto plazo. Así es. Muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta más o vamos avanzando? Yo creo que podemos ir avanzando por ahora, Eduardo. Muy bien, pues venga, la siguiente. ¿Dónde estamos en la Unión Europea y dónde estamos en el mundo y dónde estamos en España? ¿no? Bueno, pues eh, la Unión Europea en el dos, hace como 10 años se marcó el objetivo 2020, que era que en el año 2020 el 20% de la energía uh, final que produjera fuera de origen renovable. Esta es la última estadística que he encontrado, que es del 2017, pero es que no han sacado, anunciaban que en mayo iban a sacar la nueva del 2018. Eh, pero bueno, más o menos eh, eh, considera que la Unión Europea sí que ha llegado al 2020, no, eh, a, a producir un 20% de su energía renovable, eh, de su energía finalista a partir de fuentes renovables. Y entonces aquí lo que nos toca hacer es el ejercicio de restar. Si tenemos un 20% de energía renovable, quiere decir que tenemos un 80% de energía no renovable. Digamos que hay cuatro veces más de energía no renovable que de energía renovable. Entonces Europa está, digamos, que mal eh, si consideramos lo que nos decía el IPCC, de que mm, solo en 10 años pues, hay que hacer una reducción enorme de, energía, de, de emisiones y una transición mucho más rápida. Dentro de Europa, pues no todos los países son iguales. España está más o menos, no veo muy bien aquí, pero creo que está cerca del, del 20%, porque también fue su compromiso. Pero como esto era un compromiso global de toda la Unión Europea, pues eh, se repartieron las responsabilidades, ¿no? Entonces, no todos están en el mismo nivel. Hay países que tienen un mix energético pues, muy renovable, pues pongamos, no sé, los pequeños países nórdicos, donde gran parte de la producción eléctrica es hidráulica, y sin embargo hay países pues, que dependen mucho, por ejemplo, del carbón, ¿no? Polonia, pongamos por caso. España estaría en una situación intermedia y, como vamos a ver ahora, pues en una transición rápida. Aquí os presento uh, cuál ha sido la, uh, digamos, la, el mix eléctrico. Luego veremos un poco en profundidad que la electricidad solo es una parte de la energía y no es la más ya. ¿no? Eh, y entonces, en el, mix en el mix eléctrico, cuando vemos los últimos 10 años pues lo que vemos es que eh, la fuente principal fue la energía renovable eh, eh, nuclear, después la eólica, eh, después otras, eh, a ver si lo puedo ver más grande, es que, es que me reto un poco más pequeño, luego fue el carbón y que la solar pues, fue la, la que ha participado menos en el, la producción de electricidad en España en los últimos 10 años. Eh, pero también es verdad que está habiendo un cambio muy rápido. Entonces, si en lugar de coger los últimos 10 años, eh, tomamos solo el último año, donde eh, se produjo pues, 260 eh, terawatts hora, pues aquí ya las cosas han empezado a cambiar. El carbón se quedó en la última posición, ¿no? Eh, la solar, pues ya no era la última, sino que ganó tres posiciones. Eh, y la eólica y, digamos, las tres primeras, pues es parecido, ¿no? La primera sigue siendo la nuclear y la tercera es la eólica. Eh, entonces, lo que es interesante es que sí que está viendo en los últimos años una evolución rápida y yo creo que es importante fijarnos digamos, en lo que está pasando ahora, casi en tiempo real. ¿no? Eh, y lo que está pasando es que el carbón pues, va a ir desapareciendo. De hecho, ahora en junio o un poquito más tarde, por estos temas de retraso de, de los plazos administrativos, por el estado de alerta, pues tienen que cerrar varias plantas de carbón y lo que se prevé es que además el carbón quede de, de, con un papel marginal. Esto lo va a ir recuperando lo que son los ciclos combinados, o sea, las centrales de gas, gas natural, pero bueno, por lo menos son menos contaminantes que el carbón. Esto se está produciendo sobre todo porque se han introducido unos impuestos al carbón y hace que eh, pues producir con carbón, como hay un impuesto, pues salga más caro. ¿no? Eh, y yo creo que este proceso se va a acelerar si se apoya además con medidas políticas y sociales, ¿no? Entonces el mensaje es, en España ahora estamos en un 20% de producción renovable respecto al total, pero en el sector eléctrico está habiendo una transición muy rápida desde el año pasado y esta transición posiblemente se vaya a acelerar y tenemos que acelerarla, ¿no? Ahora voy a contar un poquito, muy, de forma muy sencilla, cómo es el sistema eh, eléctrico español. El, el sistema eléctrico español, eh, digamos, está segmentado en cuatro sectores. Uno es el de la generación, que son las empresas que producen la electricidad. Otro es el transporte, que es la que lleva a la electricidad desde donde se produce hasta donde se consume, las largas distancias. Otra es la distribución, que lleva la electricidad desde las subestaciones eléctricas, eh, que son estas, pues hasta los hogares. Y otra ya es la comercialización, que es la que se encarga de tratar e intermediar entre los clientes que consumen la electricidad y los productores, transportistas y distribuidores. Entonces, los comercializadores son los intermediarios eh, que eh, pues, eh, cobran a los usuarios y reparten el dinero entre todos los que han participado en la cadena. Eh, esto es de forma muy sencilla y es el modelo tradicional. Ahora ya está cambiando un poquito porque como ya tenemos autoconsumo, pues en un bloque de edificios o en una casa se puede poner unos paneles y eh, generar y eh, consumir en el mismo punto, entonces ya no haría falta una gran planta de generación, ni un transportista, ni un distribuidor, porque eh, el punto digamos, de generación y de consumo es el mismo. O según se vayan descendiendo digamos, las redes inteligentes, pues posiblemente el transporte y la generación centralizada puede ir eh, decreciendo, aunque ese proceso sería muy largo. Si este es el flujo de la electricidad, pues el flujo del dinero, pues tiene que ser el contrario. ¿no? La comercializadora cobra vía una factura al consumidor. Y eh, le da su parte al distribuidor, su parte a la Comisión Nacional de la Energía, su parte al transportista, su parte al generador. Y luego pues hay otras entidades que regulan, hay peajes, hay déficit de factura, hay pago de costes atrasados. Por eso la factura de la luz eh, es como un sudoku en, en España. Es muy difícil de entender y de interpretar. Eh, y aquí hay una pregunta que mucha gente hace eh, y que tiene dudas. Dice, cuando se habla de energía eh, renovable, eh, si un consumidor aquí compra energía renovable que se ha producido aquí, en un parque eólico, ¿cómo garantizamos que esa energía realmente es la renovable? Porque no se pueden separar los electrones o la electricidad generada de una planta de carbón, o de una planta hidráulica, o de un molino. Entonces, eh, realmente no estamos consumiendo esa energía renovable, ¿no? Y hay personas que tienen dudas sobre esto, incluso piensan que esto es un engaño, ¿no? Y yo a estas personas les cuento que piensen en el símil del, del dinero físico, ¿no? Y del sistema financiero, ¿no? Eh, tú si tienes dinero lo puedes llevar a, a un banco y meterlo en tu cuenta corriente ingresas un billete pues, de 50 euros eh, y luego estás de vacaciones en otro lugar y vas a un cojero y sacas 50 euros y te dan un billete que no es el mismo billete que tú ingresaste ¿no? porque claro, no, no puede ser el mismo billete porque es imposible que, que esté ahí eh, pero a todos los efectos, tiene el mismo valor y nunca te van a dar más dinero o no vas a poder sacar más dinero que el que tienes en la cuenta, ni tampoco menos, ¿no? Entonces, digamos, hay un sistema de contabilidad, de contabilidad muy preciso que aunque no te den el mismo billete, te dan un billete que tiene un valor equivalente, ¿no? Totalmente equivalente. Pues con el, las energías renovables pasa un proceso similar, ¿no? Las plantas que generan energía renovable emiten unos certificados y hay una contabilidad muy precisa de estos certificados que los comercializadores gestionan. Entonces, cuando a ti te dicen que tu energía es renovable, no es que te están te estén dando la misma electricidad que ha producido la planta hidroeléctrica, sino que te están dando una electricidad equivalente a, la, a lo que produjo la planta eh, hidroeléctrica pero es absolutamente equivalente, o sea, no te van a dar ni más ni menos, ¿no? Es, digamos, un sistema de contabilidad virtual, pero absolutamente fiable, eh, tan fiable como, como el de los bancos con los cajeros, ¿no? Entonces, en ese sentido, el mensaje es que todo el mundo tiene que estar tranquilo de que el sistema es eh, robusto, fiable, siempre mejorable, pero es útil, digamos, para promocionar las energías renovables. Y para terminar esta parte, pues algunas ideas sobre el sistema español. ¿no? El sistema español, eh, pues en algunos sectores es eh, monopólico, que quiere decir que solo hay un operador, por ejemplo, en el transporte de electricidad. ¿no? Entonces, cuando vemos líneas eléctricas en el campo, pues todas pertenecen a la misma empresa, que es Red Eléctrica Española. ¿Por qué? Porque no es eficiente económicamente pues que trazar ni económica ni social ni ambientalmente trazar más de una línea entonces eh, digamos que es un monopolio natural porque es lo más normal no que en el campo solo hay una línea de una empresa y no se llene todo de líneas de distintas empresas ¿no? y algo parecido ha pasado con la distribución eh, en general la distribución pues también extender líneas y no es muy eficiente pues que haya varias líneas en paralelo entonces eh, Tradicionalmente, había grandes operadores que dominaban una zona. Hay excepciones, hay pequeñas distribuidoras municipales o comarcales, pero digamos que la gran inmensidad del territorio está ocupado por unas pocas empresas, ¿no? las grandes empresas tradicionales. ¿no? Y esto que pasa en la parte digamos, de, generación, de transporte y distribución, de alguna forma también pasa en la generación centralizada, porque eh, eh, tradicionalmente pues, eran muy pocas empresas las que tenían las centrales nucleares, las plantas de carbón, las plantas de gas... Eh, luego, cuando empezaron a construirse eh, eh, plantas eólicas... Entonces, también hay pues, bastante concentración digamos, en las grandes plantas. Pero lo que es importante conocer es que eh, hay posibilidad para que intervengan todos los actores. Entonces, en la generación, pues cada vez hay más empresas que están metiéndose a generar. Eh, incluso algunas pequeñas empresas, pues empezaron a promocionar huertos solares. Eh, y también en la distribución, eh, en la comercialización, perdón, está liberalizado y en España operan más de 50, 200 empresas. Es verdad que a lo mejor el 80% lo siguen teniendo las grandes empresas antiguas pero cada vez hay más empresas eh, comercializadoras, sobre todo de energías renovables, que son muy interesantes. Y en este sentido os voy a poner eh, un ejemplo eh, de lo que es son eh, Energía, que es una cooperativa de usuarios de electricidad que han montado una empresa, eh, y esta misma empresa ellos son los dueños, y, eh, digamos, eh, venden solo energía renovable y, además, promueven la generación de energía renovable. Es una cooperativa de usuarios. Yo soy socio y también voluntario de son Energía eh, porque, al ser una empresa social, pues eh, admite también trabajo voluntario eh, y es una empresa muy interesante, porque ya tiene pues, más de 65.000 socios, que no es muy habitual que en España haya empresas cooperativas de este tamaño. ¿no? Eh, bueno, es una parte pequeña de todos lo, los consumidores que hay en España, pero ya no es una parte tan pequeña, es parte de la economía social, eh, no tiene ánimo de lucro, porque nosotros como somos los propietarios y a la vez los usuarios, pues no tiene sentido tener beneficio para luego repartirnos el beneficio entre los propios usuarios. Entonces, eh, eh, digamos, el precio de la electricidad se fija pues, viéndose, viendo cuáles son los costes, unos costes que incluya pues, unos salarios dignos para los trabajadores, y entonces pues, con ese coste en la asamblea de socios se fija cuál es el precio que se paga cada año para que la empresa sea sostenible. ¿no? Eh, comercializa energía solo renovable, eh, con esta lógica que os contaba de pues, tener certificados de origen renovable, produce eh, energía con pequeños proyectos donde se cuida no solo la rentabilidad económica sino la rentabilidad social, da también a los socios la oportunidad de si tienen ahorros invertir en estas plantas de generación eh, en lugar de tener si tienes ahorros el dinero del banco que prácticamente no te da nada o eh, que tienen un gran riesgo si inviertes en bolsa o en otros activos, pues puedes invertir en estas plantas que son relativamente seguras porque la energía ya está vendida, ¿no? Entonces, no, simplemente hay que cuidar pues, que esté bien hecho el plan de negocio. ¿no? Promueve el autoconsumo, entonces en muchas ciudades se están haciendo compras colectivas de 100, 100, de 100 equipos, para que así obtener un ahorro en la compra y en la instalación de un 30% y hace la esta de información y divulgación y promueve el voluntariado. ¿no? Y aquí pues, hay ejemplos de algunas plantas de esta empresa cooperativa. ¿no? Esta es una empresa de biogás, esta es una pequeña central hidroeléctrica en un salto que había en Tordesillas que estaba cerrado y lo hemos recuperado. Esta es una pequeña planta fotovoltaica en Sevilla. Y estos son los sistemas de autoconsumo que se están promoviendo pues, con las compras colectivas. Eh, y os pongo el ejemplo de Somne Energía porque es el ejemplo que mejor conozco, pero eh, hay muchos otros ejemplos, tanto de pequeñas empresas generadoras, de comercializadoras, de autoconsumo. ¿no? Muy bien, hacemos aquí también una parada para comentarios y preguntas. Muchas gracias, Eduardo. Pues teníamos una preguntita de, de Laura, que le voy a habilitar el micrófono. Vale, Laura, no sé si. Creo que tienes el micrófono deshabilitado. Vale, bueno, por si acaso. Creo que sí que se me escucha ahora. Sí. Hola, buenas. Eh, soy estudiante de Ingeniería de las Energías y escucho varias veces eso de que se quieren cerrar las centrales de carbón, pero no sé mucha información acerca de esto y mi pregunta iba en relación a, a cuando se cierra una central de carbón. No sé si esta es una industria pública o privada y a la hora de cerrarlas como, siento como que se está imponiendo. No sé si... ¿Debemos de compensar a, a los propietarios de estas centrales de alguna manera o estos propietarios al tener otras actividades no les supone nada que se les cierre a las centrales? O sea, No sé si entiendes mi pregunta, en Plan. yo sé que muchas sí. veces en las centrales, en el sector energético, los ciudadanos compensamos muchas veces algunas pérdidas que tengan, entonces no sé si en el carbón pasa lo mismo o cómo, cómo se lleva a cabo esto. Sí, eh, pues muy oportuna la pregunta y además enlaza con lo que vamos a ver ahora. Eh, pues efectivamente la transición energética tiene mm, perjudicados eh, y algunos son pues, las, de las centrales de carbono. Yo aquí creo que habría que distinguir entre tres eh, niveles de perjudicados. Una son las empresas, otras son los trabajadores y otras son las comarcas donde se genera la, la actividad, ¿no? En cuanto a las empresas, pues el sector energético está muy regulado y digamos ya pues, ha habido muchos avisos de, de que estas eh, centrales de carbón pues, tenían eh, un futuro complicado ¿no? Eh, y no han querido tomar nota. Entonces, por ejemplo, cuando hacían estimaciones de futuro sobre el precio de eh, los derechos de emisión, pues ponían un precio de 5 euros y todo el mundo le decía, ese precio es falso. Tenéis que calcular que van a ser 20, 30, 40. Y, y la realidad ha sido esta. Entonces, estas empresas, en parte, eh, están cerrando las, eh, las plantas de carbón porque no son rentables, pero dentro del riesgo comercial que ellos asumieron. ¿no? Y algunas apuestas que han hecho equivocadas. Eh, yo creo que Endesa es un caso paradigmático porque ha cerrado o va a estar cerrando pues, varias plantas eh, entre el año pasado y este año y ha tenido que eh, asumir unas pérdidas de mil millones de euros por la, el cierre de estas centrales. Ahora bien, no ha reducido el dividendo, o sea que digamos que aunque a nosotros nos parezca unas cantidades enormes, pues dentro de sus lógicas de planificación y tal, pues, pues no le está suponiendo tanto tanto impacto económico. ¿no? Y de hecho, cuando eh, incorporaron digamos estos mil millones de pérdidas en el activo, pues dijeron que no les iba a afectar. Cuestión distinta es el tema de los trabajadores. Cuando se cierra una planta, pues los trabajadores a veces no se pueden recolocar en la misma empresa y, y van al desempleo. Y entonces aquí sí que hay un tema complicado de intentar que encuentren otros medios de vida. ¿no? Y aquí se puede hacer estimulando que donde hubieran plantas antiguas se generen plantas nuevas, pero renovables, que es una de las propuestas que se están intentando sacar, eh, pues que por ejemplo eh, las zonas mineras tengan un premium a la hora de plantear, poner plantas eólicas o plantas solares para que las personas que trabajaban en la antigua industria pasen a la nueva industria. Eh, y luego hay, digamos, los sectores secundarios, que también es un tema muy complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, a las centrales de carbón, pues llevaban eh, muchas veces el, camión, el carbón en camiones. Entonces, hay cientos de pequeños autónomos, camioneros, que su negocio era transportar carbón. Y claro, este negocio se les está acabando. Eh, entonces, tienen que reconvertirse. Bueno, si tienen un camión, pues a lo mejor pueden transportar otro producto, pero no siempre es fácil, ¿no?, en, el que en la misma zona hay otro producto que transportar. Entonces, eh, intentar minimizar el daño de la transición es lo que se denomina hacer una transición justa. Y de hecho, pues va a haber una ley de transición justa intentando mitigar estos daños que inevitablemente se van a producir en la transición. Si queréis, podemos avanzar porque un poquito de esto era lo que iba a contar en la siguiente transparencia. ¿Hay alguna pregunta más? Hay una pregunta de, de Katy, que la pasamos un momentín sí. y ya continuamos con el tercer módulo, con el Muy tercer bien. bloque. Vale, muchas gracias. Adelante, Katy. Ah, hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Este, yo, soy, yo soy justamente estudiante doctorando. Bueno, soy bióloga. Mi pregunta es, como digo, ¿no? ¿cuán diferente es el consumo de carbón o combustibles fósiles aquí en la Unión Europea eh, con respecto a lo que se consume en América Latina? ¿no? Entonces, sí. eh, se, se sabe muy bien que allá se encuentra, ¿no? Que dicen que es uno de los mayores humanos del mundo. Pero bueno, eh, en sí mi pregunta va... Y es compensatorio el consumo de combustible fósil aquí en Europa con lo que se consume allí en América Latina. Puesto que hay muchos países allá que no se contemplan no sé si es porque están en vías de desarrollo o algo así, eh, en relación a las grandes poblaciones, como las grandes, los grandes eh, potencias, ¿no? como son Estados Unidos, China, etc. Y la Unión Europea, como son grandes potencias. En relación a eso, si es compensatorio o no es compensatorio el consumo de energía. Sí. sí, pues también una pregunta muy oportuna. En general, eh, cada país utiliza el recurso que tiene y le resulta más eh, económico, más ventajoso. Entonces, América Latina eh, es, digamos, el continente o el subcontinente eh, con más energías renovables de todos. Porque ha tenido mucha suerte, eh, siempre ha tenido pues, mucho recurso hidráulico, ¿no? eh, muchas grandes eh, presas y eh, es, en general, el continente con más re energías renovables. Esto no quiere decir que haya países, por ejemplo, como Colombia, que tiene mucho carbón, pues que también utilice el carbón. Colombia es uno de los principales exportadores de carbón y España compra mucho carbón a Colombia pero en general tiene un mix energético bastante bueno. Eh, el, la situación en Europa va por países. Los países que tenían carbón, como Polonia o, o Alemania, pues tienen eh, digamos, una proporción muy alta de estas centrales y hay otros países pues, que o no tenían carbón o no lo necesitaban, ¿no? como decíamos antes los nórdicos. ¿no? Entonces aquí hay una situación mixta. Y luego, quizá, el mayor reto del carbón lo tienen en, en el sudeste asiático, bueno, en Asia en general, en China, en la India y el sudeste. ¿Por qué? Porque aquí o bien tienen carbón o es el recurso más barato. Y entonces, como es el recurso más barato y son economías en desarrollo, pues dicen que no pueden asumir pagar por un recurso más caro. Y el gran reto, digamos, del carbón, pues va a ser la India, China, eh, Indonesia, Malasia. Ahí es donde está la, la gran pelea. En eh, América Latina y en Europa, yo creo que poco a poco se va a ir eh, reduciendo ¿no? y acabará dentro de unos años prácticamente desapareciendo. Y si queréis, eh, avanzo un poquito porque algunas de esas cuestiones las vamos a ver ahora. no Retos y oportunidades. Eh, digamos, eh, hay un tema, digamos, de normativo. Está muy bien lo que podamos hacer cada uno de nosotros a título individual, pero es más importante todavía lo que podamos hacer de forma colectiva y, sobre todo, lo que podamos hacer, digamos, de forma obligatoria, no de forma voluntaria. Porque pues, nosotros podemos reducir nuestras emisiones y el uso de, y podemos aumentar el uso de energías renovables al máximo, pero si lo que nosotros reducimos hay otra persona o otra empresa que lo amplía, el balance neto pues es nulo o incluso puede ser negativo. ¿no? Entonces es muy importante el marco normativo, ¿no? El marco normativo, el único que tenemos a nivel internacional, es el acuerdo de país. Eh, perdón, el Acuerdo de París y las contribuciones nacionales. ¿no? Estas son contribuciones voluntarias, pero bueno, está bien, está bien, porque aunque sea de forma voluntaria, cada país eh, adquiere un compromiso y lo que es más interesante es que este compromiso se renueva. ¿no? Entonces, este año tocaba renovar el compromiso. Bueno, ya sabéis que por la crisis del COVID-19 se ha cancelado la cumbre de Glasgow, pero el proceso de renovación de los mmm, compromisos nacionales sigue vigente. Y también es interesante es que la mayoría de los países en los nuevos compromisos pues, dan un paso hacia adelante. ¿no? Y este digamos, es el marco normativo de, internacional, voluntario pero positivo. Luego, eh, en la Unión Europea de alguna forma tiene un compromiso global frente al cambio climático. ¿no? Y esto se plasma en dos documentos, el Pacto Verde Europeo, que es una de las banderas de la nueva comisión, y luego el marco sobre clima y energía, donde dice que al menos se reducirá un 40% las emisiones respecto al 1990, esto siempre es un poco confuso, porque, claro, poner un punto de referencia hace 30 años que nadie sabe qué significa, pero bueno, por las negociaciones climáticas se toma esto. Pero lo que es importante es que esto supone en los próximos 10 años una reducción pues, muy, muy significativa, ¿no? Porque si de media en el 2020 se ha reducido un 20%, ahora habría que reducir otro 20%, ¿no? Entonces sería como reducir un 20%. Y luego aumentar las cuotas de las energías renovables y de la eficiencia energética. Y esto que es el pacto de Europa, pues se traduce a nivel español en un compromiso que se ha plasmado en lo que se denomina el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima, que el gobierno pues, mandó a Europa el año pasado y que están negociando porque lo tienen que aprobar en Europa, y que es un buen plan. Digamos que está considerado uno de los tres mejores planes entre todos los países de la Unión Europea. Es bastante avanzado. ¿no? Eh, y luego en la ley de cambio climático, que eh, casualmente eh, ayer eh, aprobó el Consejo de Ministros... Eh, el borrador, para que empiece su tramitación en el Parlamento Español. O sea que dentro de unos días o unas semanas empezaremos a oír hablar mucho de este documento porque se empezará a negociar en el Congreso de los Diputados ¿no? y luego en el Senado. Eh, digamos que adquiere unos compromisos a largo plazo, en 2050, eh, pero, claro, lo que estamos hablando antes, ¿no? El 2050 está muy lejos, ¿no? Hablar dentro de 30 años, pues, está bien, pero hay que concretar en plazos más cortos, ¿no? Y entonces también marca unos objetivos para el 2030. En, eh, para el 2050, carbón neutro y, además, con una coletilla. Dice, a más tardar. <risa> o sea, que realmente el objetivo es antes del 2050, ¿no? Esa es la meta, ¿no? A más tardar en el 2050, carbón neutro, 100% renovable y toda la movilidad eh, eléctrica. ¿no? De hecho, proponen que a partir del 2040 ya no se puedan vender nuevos vehículos con combustibles fósiles. ¿vale? Y luego, lo que es más interesante es en el medio plazo, no en el largo plazo, a 10 años, y plantea que el 35% de la energía final sea renovable, y esto es importante, porque si ahora estamos en el 20, pues es pasar de 20 a 35. Hay que aumentar cada año más de un punto, ¿no? un punto y medio. Y que la mayor parte de la energía eléctrica también sea renovable. Eh, bueno, son unos objetivos ambiciosos, podrían ser más ambiciosos siempre, pero digamos que respecto a los compromisos previos, pues son una, un avance interesante. Eh, valorar los números es un poquito complicado, porque cuando se habla de energía eh, bruta y energía neta, cuando estamos hablando de combustibles fósiles es distinto, pero cuando estamos hablando de energía eh, renovable, pues es lo mismo. Se considera que la bruta y la neta es la misma, y entonces al hacer la transición pues va disminuyendo también la bruta y facilita entonces pues, que los porcentajes se alcancen de forma más rápida. También se habla de eficiencia energética, pero en el fondo es que como la eficiencia energética se utiliza a la bruta, pues es que va a ir disminuyendo con el tiempo. Bueno, entonces hay unas cuestiones técnicas que no voy a entrar que son interesantes, pero el mensaje es que eh, ojalá en el Parlamento se apruebe esta ley porque sería un avance y además daría un marco regulatorio estable para los próximos años tenéis que saber que España es de los pocos países de Europa que todavía no tiene una ley de cambio climático. ¿no? Los británicos lo tienen desde hace más de 10 años, los franceses lo tienen desde hace muchos años, los italianos, los belgas, los holandeses. ¿no? Y esto es una anomalía, ¿no? que España, por la situación política que ha vivido los últimos años, no haya podido tener una ley de cambio climático que dé seguridad jurídica para el futuro, eh, igual que lo tienen el resto de los países de la Unión Europea. ¿no? Y además de esta ley, pues eh, habrá que ir desarrollando pues, otras normativas y otras leyes. Eh, la ley del sector eléctrico eh, pues estaba pensada para un sector eléctrico, pues eh, como os contaba en la transparencia primera ¿no? de, del modelo pues tradicional, con grandes plantas, transporte, pues Ahora vamos a ir yendo a un modelo pues, más flexible, con más operadores, con autoconsumo, y esto, hace falta, pues, o esto requiere pues, una adaptación. ¿no? La ley de transición justa, que hablábamos de cómo eh, compensar a las personas eh, o a los territorios que se van a ver más dañados por esta transición. La regulación del autoconsumo, este es un tema muy complejo, muy debatido, qué parte tienen que pagar los autoconsumidores, qué porcentaje tienen que pagar de lo que son, digamos, el, las peajes de, para garantizar el, el suministro, hasta qué punto se puede considerar una eh, instalación sencilla y, y, por tanto, con muy poca... Eh, gestión administrativa o por el contrario una instalación compleja y con más carga administrativa entonces hay mucha normativa que habrá que ir desarrollando no pues leyes de transporte, leyes de compromisos en la ley climática pues también hablan de por ejemplo la regulación de, de zonas verdes o de zonas de bajas emisiones, etc. Entonces, eh, un mensaje para los uh, juristas <risa> va a haber mucho trabajo de legislación y jurídico, y no es casualidad que la ministra de Transición Energética o de Transición, eh, digamos, ecológica, eh, pues sea jurista. Eh, ella, pues... Eh, Estudió Derecho, luego se especializó en Derecho Ambiental y es una de las mayores expertas en el ámbito, de, en el ámbito jurídico sobre cambio climático. ¿no? Entonces, cuando hablamos de energías renovables, no hay que pensar solo en los ingenieros y las ingenieras. Eh, aquí hay campo para todas las ramas digamos, y para todas las profesiones. ¿no? Bueno, eh, va a haber retos tecnológicos. Eh, hay algunas personas que dicen, bueno, pues si ya está bajando tanto el coste de la energía fotovoltaica y eólica, y ya casi, casi en muchos nichos es más barata que otras energías, pues ya está, eh, esto va a ir solo. Pero no, no es así. No es así, ¿no? Eh, primero, porque las energías renovables... Eh, solo se producen cuando hay una fuente de energía disponible. Si es eh, energía solar, pues cuando hay sol. Entonces, la mayor producción pues, se da en las horas centrales del día, pues entre las 11 del mediodía y las 5 de la tarde. Pero fuera de esas horas pues no se produce y eh, por la noche no se produce nada. Bueno, fuera de esas horas se produce menos y por la noche no se produce nada. Entonces, por ejemplo, hay un reto enorme en el tema de la acumulación de la energía. Si no somos capaces de acumular la energía, pues digamos que cuando los paneles solares llegan al el tope de, de consumo de la demanda española, porque además España pues tiene muy poca conexión con el resto de los países, con Marruecos, Portugal, Andorra y Francia, pues cuando lleguemos al tope de la demanda, pues ya no tendría sentido eh, poner más eh, plantas fotovoltaicas si no somos capaces, capaces de acumular esta energía y utilizarla en otras horas. Entonces hay un enorme reto, por ejemplo, en todo la, el tema de la acumulación de energía. Hay otro reto importante en las líneas de transmisión. Nosotros tenemos un, unas líneas de transmisión y transporte pensadas para el modelo antiguo, pero si ahora, que es donde estaban las plantas de carbón o las centrales nucleares, pero en la medida de que estas se cierren y se generen otras, a lo mejor ya no están en el mismo sitio y habrá que crear otras líneas de transmisión para poder evacuar eh, las, la electricidad producida o transportarla de un lado a otro. Por ejemplo, de donde se produce a donde se acumula. Imaginemos pues, parques eólicos que producen y centrales hidráulicas reversibles que bombean agua para acumularla y luego utilizarla. ¿no? Pues Habrá que ver cómo se transporta esa electricidad de un lado a otro. ¿no? Eh, estará la parte también de eh, la gestión de la demanda pues ahora se propicia que la gente utilice electricidad por la noche y por eso hay una tarifa nocturna que es más barata que la tarifa diurna. Pero si en el futuro la mayor producción de electricidad viene de plantas fotovoltaicas y se produce a la una del mediodía, pues a lo mejor hay que cambiar también la gestión de la demanda e intentar que las personas usen electricidad a esas horas. Eh, carguen los vehículos eléctricos, o carguen eh, los acumuladores, o se bombeen esas horas. ¿no? Y esto también tiene que ver con sistemas más sofisticados para casar la oferta y la demanda, ¿no? gestionar simultáneamente la oferta y la demanda. Eh, hay un reto de que el mayor eh, consumo energético no es en el sector eléctrico, sino es en otros sectores, en el sector del transporte especialmente. Entonces, eh, si el sector del transporte ahora mm, se fundamenta básicamente en, el, en la gasolina y en el diésel, habrá que transitar a un transporte electrificado, ¿no? Y esto tiene que ver pues, con el vehículo eléctrico, si estamos hablando de, de transporte personal o individual, pero también de los autobuses eléctricos, de los camiones eléctricos, de la electrificación de los trenes, que hay algunas líneas en España pues, todavía no electrificadas. Entonces, también hay que hacer un enorme ejercicio de, de ir poco a poco yendo a un transporte eléctrico. ¿no? También otra fuente de consumo muy importante es la energía para la climatización y para el calor. Entonces, para los aires acondicionados sí se utiliza electricidad, pero lo que es para calentar las casas, pues generalmente no. Lo que se suele utilizar para calentar las casas en España pues son las calderas de gas, las calderas de diésel, incluso en zonas rurales, pues se sigue utilizando la biomasa, con calderas modernas o con estufas antiguas. ¿no? Entonces también hay un gran reto tecnológico para electrificar, digamos, el, la calefacción y para eh, electrificar los procesos industriales, ¿no? Muchos procesos. Imaginaros la siderurgia o los procesos, digamos, del cemento. Entonces, muchos utilizan combustibles y hay todo un reto de, de cómo se sustituyen estos combustibles por electricidad. ¿no? Hay retos, por ejemplo, de eficiencia energética en los edificios. El 10% de la energía se utiliza para climatizar, pero además de utilizar bombas de calor eléctricas, pues se puede intentar pues, que haya pocas fugas de calor o, de, temperatura, de energía térmica ¿no? entonces hay todo un reto de eh, nuevos edificios, de aislamiento eh, bueno hay muchos eh, retos tecnológicos que se irán descubriendo poco a poco eh, entonces para la gente que le guste la tecnología y la investigación pues aquí va a haber un campo enorme y eh, lo que estamos viviendo, por ejemplo, en algunas tecnologías es un avance increíble, ¿no? en, por ejemplo, las baterías eléctricas pues en muy pocos años están teniendo un cambio revolucionario eh, y todavía no son tecnologías maduras, lo que se prevé es que en los próximos 10 años todavía haya muchísimos más cambios, ¿no? entonces hay muchos retos tecnológicos por resolver. Eh, hay retos económicos. Bueno, está muy bien eh, poner plantas de energía renovables, pero esto tiene un coste. Eh, ¿Quién pone el dinero para estas inversiones que hay que amortizar en 20, 25, 30 años? ¿no? Eh, además, si no hay un marco jurídico estable, pues el riesgo puede ser alto y por tanto pues, se penalizará el coste de la inversión. ¿no? Eh, si sabemos que hay que almacenar la energía renovable, cuando no haya fuentes, eh, habrá que invertir en todos estos sistemas de almacenaje, bien sean baterías, bien sea generación de gas de síntesis, bien sea sistemas de bombeo, habrá que meter nuevas líneas al sistema eh, y, al contrario, eh, habrá que ir desinvirtiendo en las industrias fósiles, ¿no? Lo que supone también pues, un, un flujo de dinero en el sentido contrario, ¿no? está también los temas de inversión en medios de transporte, en aislamiento, un poco lo que vimos antes ligado a los retos, ¿no? eh, Luego hay muchos retos sociales, ¿no? eh, Antes ya hablamos del de desempleo que se puede generar, pues en transportistas, en personas que vivían del sector del carbón, del gas, eh, pero también a lo mejor pues en los constructores de vehículos, ¿no? Eh, las empresas españolas de vehículos pues eh, la mayoría de los vehículos que producían eran uh, de combustibles fósiles y ahora que se están haciendo digamos con, con motores térmicos ¿no? ahora que se están empezando a hacer híbridos o eléctricos pues no está claro que las plantas las casas matrices que las sede las tienen fuera de España vayan a asignar los nuevos modelos a las plantas españolas como saben que estos nuevos modelos son el futuro pues hay un riesgo de que se lo asignen a otras plantas, las del país de la matriz, y ese es el caso pues, de la Renault, con, que está intentando, por ejemplo, ahora se habla de que se, está, se va a cerrar la planta de Nissan, que producía eh, coches eléctricos en Barcelona, pero que ese nuevo modelo se lo llevan a Francia, porque el gobierno francés está mmm, presionando a las empresas francesas para que tengan más modelos eléctricos en Francia. Y lo mismo pasa pues con eh, Seat. ¿no? Seat iba, tenía planeado hacer un desarrollo de una línea eléctrica, eh, lo, la, la marca Cupra, pero no está tan claro que su matriz, que es Volkswagen, vaya a apoyarle en este proyecto, porque a lo mejor prefiere producir los coches eléctricos en Alemania. Eh, dado también que es un mercado más grande, el mercado español ¿no? para coches eléctricos por ahora. ¿no? Hay también el reto social de la creación de nuevos empleos. El sector de energías renovables pues, es muy, muy activo. Realmente se está generando mucho empleo eh, a todos los niveles, eh, financiero, eh, jurídico, eh, de instaladores, de diseño, eh, de promotores. Hay necesidad de formación y de capacitación. Muchas tecnologías son nuevas y no hay personas formadas. Un ejemplo es, por ejemplo, el, el caso de la eólica marina. ¿no? Los parques eólicos que, en lugar de hacerse sobre la tierra, se hacen en el mar. Pues, como es una tecnología muy nueva en España, porque eh, prácticamente no hay, porque la plataforma marina de España es muy profunda y, y digamos los que se anclan en el suelo marino pues no, no son posibles en España, pues en España no hay personas formadas en estas tecnologías. Y entonces, pues en los próximos años, si queremos que eh, o bien eh, desarrollar eólica marina en España o eh, participar en proyectos internacionales, pues eh, es necesario que haya más eh, personas formadas en estas tecnologías, ¿no? y luego pues también hay retos de los cambios culturales, ¿no? eh, pues, por ejemplo, el tema del vehículo eléctrico. Yo tengo aquí una anécdota, ¿no? yo tengo un amigo eh, que tiene un, un uh, coche eléctrico, y ya sabéis ahora que la autonomía pues, no es muy alta, entonces, salvo que te compres un coche de muy alta gama, que significa que es muy caro, pues no llega a 500 kilómetros. Y este verano pues, pasó unos días uh, con nosotros en Asturias. Él es de, de desde Madrid, pues de Madrid a Asturias pues hay 500 kilómetros y no se llega con una sola carga. Entonces tiene que parar pues, en Burgos o en Valladolid para cargar. ¿no? Y, y claro, cuando se lo comentaba a la gente, pues esto lo veía como algo, uf, fíjate, menudo rollo. Tener que parar en Valladolid o en, en Burgos una hora para cargar el coche vaya vaya no sé vaya coche más malo no sin darse cuenta de que pues bueno en un entorno de que estás de vacaciones y que es el día que vas o el día que vuelves una hora pues es insignificante y que nosotros en muchas actividades perdemos no una hora sino decenas o cientos de horas en cosas que aportan mucho menos valor entonces cómo percibimos esta hora que tenemos que dedicar dos veces al año para hacer un viaje, pues es un tema interesante. Eh, se puede percibir como, pues, pues menudo, menudo torpe, ¿no? Fíjate, eh, anda ahí viendo dónde recarga y tal, y eh, menudo engorro. Cómo se complica la vida o lo podemos ver al revés. Pues bueno, esto es un pionero y ojalá haya muchos de ellos y, y ojalá, eh, pues eh, haya cada vez más facilidades para que mientras cargas el coche, pues te des una vuelta por Valladolid y Burgos y veas la ciudad, ¿no? Y pares para comer, ¿no? Entonces, esa percepción de cómo se, cómo, eh, percibe, eh, se conciben estas pequeñas molestias o estos costes que vamos a tener, pues es importante, ¿no? Y, y desde este sentido, pues yo os animo pues para que los que somos pioneros y asumen estos riesgos, los veamos como eso, como como pioneros que abren camino y no como idealistas o como gente que no tiene sentido. ¿no? Eh, y bueno, para terminar, pues eh, ligado a los retos, pues hay muchas oportunidades. Ya hemos mencionado las laborales. Las laborales. Hay una oportunidad también eh, política. En todos los países, digamos, están surgiendo o nuevos partidos o partidos tradicionales que... Eh, unen mayor justicia social y transformación ecológica o transformación energética. Quizá el ejemplo más claro es lo que se llama el New Green Deal de Estados Unidos y de alguna manera pues la adaptación que está haciendo la Unión Europea de este New Green Deal. y Es muy interesante porque estos partidos o estos movimientos eh, creen que hay una oportunidad de unir eh, transición energética y mejores condiciones laborales y prosperidad, ¿no? que una cosa no está en competencia con la otra. Eh, igual que esta transformación política a nivel macro, pues hay eh, posibilidades de participación política en todos estos movimientos, y no solo movimientos. ¿no? Eh, en España, por legislación, las nuevas leyes eh, tienen que estar expuestas a la población, a, la, a los ciudadanos, para que hagan comentarios. Eh, y, por ejemplo, desde Ongawa, pues han hecho comentarios a la ley de cambio climático. Como se nos abren eh, oportunidades de participación política, pues creo que deberíamos aprovecharlas ¿no? en lo que es todo el ámbito de, de uh, generar nueva legislación. Eh, participación social. Eh, hay muchas... Uh, opciones, digamos, de participar en movimientos. Vosotros ya estáis dentro del movimiento Global Challenge, eh, pero hay muchos más y quizá cuando acabéis eh, vuestra formación universitaria podáis uniros a otros movimientos que, que promueven estas, digamos, esta transición. ¿no? Oportunidades de cambiar el estilo de vida. ¿no? Eh, nuestra generación, pues lo habitual era a lo mejor pues que todas las personas tuvieran un vehículo, ¿no? Pues a lo mejor ya en vuestra generación, pues no es necesario. Bien porque el car sharing va aumentando o bien porque hay más opciones, digamos, de transporte, ¿no? Ya sea con el blablacar, con el alquiler, con el coche compartido, con el transporte público, ¿no? Entonces. También eh, las energías renovables y la transición energética nos puede eh, abrir a otros estilos de vida. ¿no? Opciones de consumo. Os he puesto el ejemplo de Energía: ¿no? Con, eh, comprar o no a una empresa de energías renovables, comprar o no a una empresa social. Eh, y esto que es un ejemplo muy específico sobre la compra de electricidad, pues se puede extender a la compra de otros productos, de otros servicios, ¿no? a la forma en que viajamos, a la forma en cómo nos divertimos, a la forma en cómo reutilizamos las cosas. ¿no? Y por último, a los que tengan también vocación investigadora, pues en, en muchos ámbitos eh, está todo por hacer, digamos. Entonces hay enormes oportunidades de investigación y de estudio y yo creo que el tema de la transición energética pues va a ser uno de donde va a haber más recursos para investigar en los próximos años. Y esto era un poco lo que os quería contar. Ya si queréis, en los últimos minutos respondemos y charlamos a, sobre los temas del último bloque y de toda la charla en general. Muchas gracias Eduardo, creo que está súper interesante. Tenemos, tenemos un par de preguntas de Clara y de Alejandro y veo que alguien ha levantado la mano también, pero no sé quién es. Entonces, quien ha levantado la mano que ahora escriba por el chat y le damos paso, creo que ha sido Jorge Sánchez, me sale ahora. Vale, pues empezamos con Clara, después Alejandro Pérez y continúa Jorge Sánchez. Os voy a ir habilitando a todos el sonido, ¿de acuerdo? Clara ya está habilitada. Hola. Ah, vale. Hola. Eh, bueno, tenía dos preguntas. Eh, la primera es que cuando has hablado de la propuesta de 2030 que ha hecho España, eh, ¿cuáles son las energías que entran dentro del 35% de la energía final renovable? Bueno, las energías eh, renovables en España, las más, uh, digamos, la, la más importante hoy por hoy en instalación y en capacidad instalada es la energía eólica. Eh, luego le sigue la hidráulica. Porque en España durante, históricamente pues, ha habido muchos centrales, muchos embalses y muchas centrales hidráulicas. ¿no? Por ejemplo, todo el río Duero pues, está lleno cada tramo de una presa y en la presa hay una central hidráulica. Entonces, prácticamente se turbina todo el río Duero, pudiendo generarse, pues, en, eh, si se quiere, pues hasta eh, 10 eh, eh, gigavatios de electricidad, ¿no? cuando veis... Eh, se puede ver en la aplicación de la red eléctrica española que en tiempo real da el consumo, luego os la enseño, pues lo que se produce y la hidráulica es muy potente. Luego ya tenemos, yo creo, la energía fotovoltaica. Más o menos en España hay como 8 gigavatios de fotovoltaica instalada y lo que se estima es más o menos que se van a instalar 3 más cada año hasta que lleguemos a un límite de que si no se consigue acumular, pues ya no se podrá instalar más, ¿no? Pero digamos que en los próximos años, pues los planes es que se lleguen como hasta 50 gigavatios, ¿no? Eh, luego tenemos también lo que es la eh, solar térmica, que son estas plantas, digamos, con espejos que calientan un fluido y luego en una turbina pues, se produce electricidad y que permiten acumulación porque se acumula el fluido de forma caliente. Hay, creo que hay como 2 gigavatios. Luego también hay algo de biomasa y este es un poquito el mix que tenemos ahora. No, no tenemos, por ejemplo, geotérmica, que en otros países sí tienen porque tenemos poca actividad volcánica o no tenemos... Eh, um, eh, digamos, la que se aprovecha de las olas del mar porque está todavía poco desarrollado. Y en el futuro, pues yo creo que por tema de costes, la que más se va a desarrollar en el futuro es fotovoltaica, porque ahora es la más barata, continuará la eólica y yo creo que está todo el reto del bombeo hidráulico ¿no? de, de las plantas reversibles para cuando sobre energía bombear el agua y cuando haga falta energía turbinar el agua y producir electricidad. ¿no? Yo creo que ese es un poco el, el panorama español. Vale, muchas gracias. Y la otra eh, es eh, cuando se plantea el uso de la, de la electricidad para, por ejemplo, para mover coches y el transporte público, ¿se tienen en cuenta también la contaminación de la fabricación de las baterías? Pues, eh, efectivamente, este es un, uno de los problemas y digamos que este es uno de los argumentos que más esgrimen estos que eh, lo que comentábamos antes, que los generadores de dudas, ¿no? los, los nuevos negacionistas. Eh, efectivamente, eh, prácticamente toda actividad humana genera impactos ambientales. Incluso las energías renovables generan impactos ambientales, porque cuando se pone una planta eólica, pues estás haciendo una ocupación del espacio. En algunas zonas estás interfiriendo con el flujo de las aves que transitan por esa zona. Estás teniendo eh, líneas eléctricas que si son aéreas, pues electrifican a las aves. Estás teniendo un impacto visual. Eh, cuando la vida útil del parque eólico acabe, bueno, la torre si es de acero se podrá reciclar bien, porque el acero se vuelve a fundir, pero las palas no tienen un, un digamos, reciclaje tan sencillo. Y si hablamos de energía fotovoltaica, pues pasa parecido. En ¿no? la energía fotovoltaica los marcos de los paneles son de aluminio, se utiliza mucha electrónica. Y en las baterías pues pasa exactamente lo mismo. En las baterías, eh, eh, las tradicionales estacionarias eran de plomo, plomo ácido, y el plomo pues, también tiene un impacto, aunque es muy reciclable, porque además como es un material caro, pues... La propia lógica de mercado hace que siempre se recicle. Y las nuevas, que son las de, basadas en ion silicio, pues aquí hay un reto. Entonces, eh, hay un reto en la parte de extracción, porque eh, en las minas de eh, silicio pues se generan impactos. Eh, yo creo que son pequeños y, sobre todo, son pequeños en relación al beneficio que pueden producir, pero, pero existen, se generan impactos, ¿no? Y hay personas que están dando la alerta, pues no sé, en los salares de, de Bolivia, ¿no? Que es una de las principales fuentes de, de silicio, ¿no? Y, y luego también eh, habrá que generar todo el proceso de reciclaje. Ya en Europa, pues en eso yo creo que se va más avanzado, porque como la industria de automoción, que es la que más utiliza estas baterías, está muy acostumbrada al reciclaje, pues ya están en ese camino. Y, y sí, sí, o sea, no hay que negar que se produce impacto y yo creo que el mensaje es doble. Por una parte, pues hay que trabajar fuerte para reducir estos impactos y el otro mensaje es que eh, los perjuicios, quizás sean menores que los beneficios. Y casi, casi añado un tercer mensaje, ¿no? Eh, el tema de las baterías, eh, hoy por hoy no es una tecnología madura, sino todo lo contrario, está evolucionando rapidísimamente. Entonces, eh, quizá eh, las baterías de dentro de unos años ni siquiera sean de silicio y lo que ahora vemos como un problema, pues desaparezca porque se basen en otros materiales. Vale, genial, muchas gracias. O sea, Me refería más a cuando se contabiliza el, el proceso en general, de cuánto, o sea, porque muchas veces sí. se habla de que la energía eólica, pues eh, si usamos energía eólica se desciende las emisiones de CO2 en tanto. Entonces me refería más a... Si se tienen en cuenta el, todo el proceso de fabricación o solo en sí el no no no eh, o sea cuando se hacen los los eh, digamos los análisis de impacto ambiental de un producto se tiene que hacer a lo largo de todo su ciclo de vida eh, y a lo largo de todos los productos eh, sus productos que intervienen en la fabricación entonces los estudios rigurosos sobre el coche eléctrico claro que los incluye porque tiene que incluir, eh, digamos, todo el ciclo de vida desde la producción de cada uno de esos subproductos hasta el reciclaje final. Y aún así, pues, el, eh, el mensaje es que sí merece la pena y que además, un poco en línea con lo que eh, estábamos hablando, cada vez merecerá más la pena. Porque como no, las baterías no son una tecnología madura, sino que está evolucionando muy rápido, pues cada vez se utilizarán menos materiales, de menos impacto, serán más eficientes. Entonces, hoy por hoy merece la pena y en el futuro merecerá mucho más. Vale, muchísimas gracias por la ponencia y la respuesta. Gracias. Muchísimas gracias, Clara Temblat. Nos comentabas en una aportación, Miguel Ángel creo que era el nombre Pantoja, que una tecnología de batería nos comenta que una tecnología de batería es muy prometedora, es la de bromo hidrógeno conos sin membranas Sí eh, yo, yo no soy experto en baterías sí que sigo el tema porque me gusta pero no soy experto, pero um, o sea, lo que sí que está claro es que eh, eh, hoy por hoy en un coche eléctrico la parte más cara es la batería porque un motor eléctrico es barato y los llevamos haciendo cientos de años, y se sabe, bueno, no cientos, pero muchos, muchos años, y se sabe cómo hacerlo, y eso sí son tecnologías, aunque tengan que evolucionar, pues muy conocidas, y hoy por hoy lo más caro de un vehículo es la batería eléctrica. Entonces, como se van a mover en este mercado muchos miles de millones, hay un altísimo incentivo económico para eh, investigar y tener la mejor tecnología y quedarse con la parte más grande de este mercado. Eh, digamos que los japoneses y los coreanos han estado en cabeza. Los chinos también tienen buenas fábricas de baterías. Mm, en Estados Unidos y en Europa han ido un poquito más rezagados, pero cuando se han dado cuenta del asunto, pues in están intentando rápidamente eh, ponerse manos a la obra. ¿no? entonces En Europa ya se están empezando a, a desarrollar nuevas plantas con tecnología propia, y Tesla, pues también, que es el mayor fabricante de vehículos eléctricos, pues también tiene su propia tecnología. Ellos están aportando por pues, baterías de estado sólido. Entonces, eh, hay muchas químicas, hay muchas combinaciones y todas van en, en el mismo sentido. Eh, aumentar eficiencia, eh, reducir costes y reducir el uso de materiales o bien escasos, como puede ser el cobalto. Eh, o bien problemáticos, bien sea el cobalto, por eh, algunas vienen de minas, digamos, en el Congo y en zonas donde no se respetan los derechos humanos, o bien porque tengan un alto impacto ambiental, ¿no? como puede ser pues, pues el silicio. Eh, y luego ya dentro de las tecnologías, pues por ejemplo, también hay eh, algunas que se basan en carbono, eh, las de estado sólido dicen que también van a ser muy... Muy prometedoras, bueno, la verdad que yo no, lo, no me lo cojo en detalle, pero cada día sale una nueva noticia, ¿no? Eh, por ejemplo, en la última que leí hace dos días era que las basadas en ION eh, eh, y luego, como es ferromanganeso eso pues eh, se van a empezar a utilizar ya en vehículos, ¿no? Que antes no se utilizaban porque son más baratas y han conseguido eficiencias altísimas. Y estas que se utilizan sobre todo para sistemas estáticos, para sistemas solares, pues los va a empezar a utilizar Tesla en sus vehículos. Entonces, cada día prácticamente hay una nueva noticia. Vale, genial. Pues ver, tenemos tres preguntitas. Con eso terminaríamos ya para no alargarnos más. Vamos a ver si en 10-15 minutos, como mucho, terminamos. Entonces, bueno, eh, damos paso a Alejandro Pérez. Eh, bueno eh, buenos días eduardo hola eh, has estado hablando un poco de la transición energética que se va a hacer prácticamente inmediata o se eh, tiene la intención de hacer en españa o la unión europea pero realmente los países en vías de desarrollo como china o india con poblaciones mucho mayores a la unión europea no están en este punto en el que estamos nos encontramos nosotros realmente son ellos los que pueden eh, contribuir a, a, al cambio climático ¿no? y a estos efectos adversos. Entonces, ¿hay algún tipo de política a nivel global eh, que ayude o que trate de ayudar a estos países en vías de desarrollo para que lleven este cambio también? Eh, pues sí, la pregunta que haces es muy, muy interesante. Como veíamos, eh, digamos, quien ahora más emite es China y en el futuro puede que sea la India. Entonces es imprescindible. Digamos que estos países también hagan la transición energética. Europa ya está en la transición energética, no es que la vayamos a hacer, es que estamos dentro de este proceso ¿no? y, y por eso vivimos pues, cada día estas noticias de las nuevas plantas, el coche eléctrico, las baterías. Ya estamos inmersos en este proceso eh, y el juego es acelerarlo. Eh, en China y en la India, pues digamos mmm, que están, pero de otra manera. Eh, por ejemplo, el primer instalador de eh, energías renovables en el mundo es China. No, no es ni Europa ni Estados Unidos. El primer productor de energía de paneles fotovoltaicos en el mundo es China. Y la India también produce muchos paneles. ¿no? El primer fabricante de baterías en el mundo es China. El país que más coches eléctricos produce y vende es China. Entonces, China sí que está eh, parte de el, en parte del proceso también de transición. La India también. La India se está dando cuenta que, por ejemplo, la energía fotovoltaica les resulta muy barata y está apostando muy fuerte por energía fotovoltaica. Tienen también un incentivo muy fuerte con las contaminaciones de las ciudades. En muchas ciudades indias y chinas tienen una calidad del aire pésima. Eh, y entonces saben que tienen que electrificar el transporte en estas ciudades porque es un problema de salud pública. En la India y en China, eh, pues a veces tienen que cerrar los colegios porque no se puede salir a la calle. Están confinados, pero no como nosotros por un tema de distancia social, sino de contaminación atmosférica. Tienen incentivos. ¿Cuál es el mayor problema? Pues que tienen muchas plantas de carbón y que el carbón pues, sigue siendo muy barato y Además, es gestionable. y Entonces, como tú muy bien dices, hay que generar incentivos para que vayan cerrando estas plantas de carbón y las vayan sustituyendo. Y sí que hay algunas uh, iniciativas. Eh, yo creo que cuanto más avancemos digamos en los países más desarrollados, en Europa, Estados Unidos, en todas partes, en tecnología, esta tecnología va a beneficiar a todos. Nos beneficiará a nosotros, pero también beneficiará a la India. Entonces va a haber un beneficio indirecto. ¿no? Si se consiguen baterías muy baratas, esto también va a beneficiar a la India. Entonces, la parte de investigación es clara. Y luego está todo el tema del mercado de derechos de emisión, que está contemplado en el Acuerdo de París, estaba también contemplado en el Acuerdo de Kioto, que dice que un país puede, eh, digamos, desgravarse derechos de emisión si invierte en otros países. Entonces, esto es un mecanismo para transferir recursos e inversiones a países en vías de desarrollo. Entonces, Por ejemplo, eh, Alemania podría decir, bueno, pues eh, por motivos eh, sociales, económicos, políticos, pues yo no puedo cerrar todas las minas de carbón y todas las centrales eh, de carbón. Pero, eh, para compensar estas emisiones de carbón, invierto... En la India y le, le, le transfiero recursos económicos a la India para que cierren eh, eh, centrales de carbón en la India, que a lo mejor es más sencillo y más económico. ¿no? Y entonces estos mecanismos son los mecanismos, digamos, de, de mercado de derechos de emisión. Eh, es un tema complejo. Eh, las negociaciones climáticas de Kioto, pues estaban lo que se llamaban los mecanismos de desarrollo limpio. Eh, y bueno, pues eh, tuvieron éxito, pero es verdad que también tenía algunos defectos que se fueron a corregir, que se, de, eh, que se fueron corrigiendo, perdón, y luego también eh, en la cumbre que hubo en Madrid el año pasado, pues intentó cerrar una primera propuesta, perdón, multi no eh, eh, perdón, eh, se intentó cerrar una propuesta para el nuevo marco de, de mercados de CO2 de... de el Acuerdo de París no fue posible y estaba pendiente para la cumbre de Glasgow. Ahora, al suspenderse, pues hemos ganado un poquito de tiempo y se puede negociar más. Pero sí, sí, es necesario que haya incentivos a países como la India para que vayan cerrando sus, sus, sus eh, eh, centrales de carbón. Vale, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Pasamos a Jorge. A ver, ¿ahora? Se te escucha. ¿Se me escucha? Sí, hola, Jorge. Sí, vale. Eh, eh, perdón, verdad breve. Eh, España, siendo un país tan, tan marítimo, ¿cómo es que no tiene tanto potencial la energía maremotriz en este país? Bueno, pues un, un problema tecnológico, eh, que hoy por hoy es más cara mmm, que otras. Entonces, como en el tema de producción de electricidad, pues el, el tema económico tiene mucho peso, pues se va primando a las que son más económicas, que son pues la hidráulica, eólica y fotovoltaica. Pero hay, hay, hay algunas plantas piloto, por ejemplo, en el País Vasco y en Canarias, se sigue investigando mucho y ojalá pues dentro de poco pues, pues sean competitivas ¿no? y se pueda hacer un despliegue grande pasa algo parecido también con, con la eólica marina, ¿no? que teniendo también tanto mar, pues <ríe> se podrían eh, ir en el mar habiendo tanto viento, pues sí. prácticamente no tenemos eólica marina. Y esto era un poco, como os comentaba, pues la plataforma continental del mar es muy profunda y no se pueden anclar. Entonces la tecnología de molinos flotantes pues todavía no está tan desarrollada. Entonces se está desarrollando y, y yo creo que dentro de poco pues, ya empezará a ser competitiva. Hay algunos proyectos en Portugal, en el Reino Unido, experimentales en España y también el día que se desarrolle pues será un, un gran avance porque las costas españolas pues siempre tienen mucho viento. ¿no? Entonces tendremos más sitio para poner parques eólicos y con un rendimiento muy alto. Sí. Eh, Por otro lado... ¿La energía nuclear la sigues viendo como una opción a corto o medio plazo como energía renovable? ¿O deberíamos prescindir totalmente de ella en el futuro? Bueno, eh, el tema de la energía nuclear eh, es de esas energías, digamos, que tienen eh, ventajas e inconvenientes. Entonces, claramente la ventaja es que no emite... CO2 y el inconveniente es que emite residuos nucleares que son radiactivos y peligrosos durante cientos de años. ¿no? Eh, entonces yo creo que eh, eh, se desarrolló básicamente en los años 70, 80 y 90 y hoy por hoy pues está en declive eh, básicamente por cuestiones económicas, porque no son muy competitivas. Entonces, eh, en muchos países cuando ven nuevas alternativas, pues no optan por la energía nuclear por un tema económico. Y eh, Verdola cuando justificó su intención de cerrar nucleares, pues lo justificaba ni por criterios ecológicos, ni ambientales, ni políticos. Ellos decían que es que no le salían los números. Entonces, yo creo que el, hoy por hoy el mayor problema de la nuclear es que es, no es competitiva en términos ecológicos, en términos económicos. Y, por ejemplo, las plantas que estaban eh, planeando en el Reino Unido eh, para que fueran eh, para que las empresas las construyeran les tenían que garantizar comprarles la electricidad en a más de 100 cien eh, euros el, el megavatio hora, que es, pues, mucho más que el precio del pool, ¿no? Entonces, claro, hay muchos países que dicen, bueno, es que nosotros no te podemos garantizar comprarte la electricidad en los próximos 30 años al doble o triple del precio del pool, ¿no? Entonces, el, el, digamos, el futuro para la nuclear es incierto por un tema de costes. Y en el presente... Pues el debate es si se cierran de forma anticipada, si se cierran cuando llegue su vida útil o si se prolonga la vida útil. ¿no? Eh, y estos son los tres escenarios. Eh, entonces yo creo que la mayoría de los países están en la lógica de apurar la vida útil o incluso prolongarla. ¿no? Porque digamos que en, digamos en clave de crisis climática pues que no emitan no, no es una ventaja y en la parte digamos, negativa, que es el riesgo, pues resiste, pero es verdad que también es un riesgo acotado y limitado. Eh, y luego, por otra parte, pues lo que son los residuos, pues yo creo que la mayoría entiende que el daño ya está hecho, ¿no? o sea, en España pues, tendrá que haber eh, depósitos de residuos nucleares pues los próximos uh, años, y entonces ya, pues que sean un poco más grandes o un poco más pequeños, pues no va a cambiar sustancialmente el problema, ¿no? Será acumular un poquito más o un poquito menos, pero ya con los residuos nucleares que se han generado en los últimos 20, 30 años, pues ya obligatoriamente tendremos que tener cementerios nucleares. Entonces yo creo que a nivel mundial, pues eh, la tendencia general es entre agotar la vida útil o incluso prolongarlo un poco. Vale, perfecto. Y por último, ya casi más eh, una reflexión general sobre todo lo que ha comentado, que es sobre hasta qué punto, qué necesidad tenemos de, de producir tanta energía y sobre todo producir tanta y tan poco eficientemente. Me refiero, ¿no podríamos incidir casi más tipo estilo de vida, como ha comentado antes? en no generar tanto, sino aprovechar la energía que generamos. Pues sin duda, sin duda. La mejor energía es la que no se tiene que gastar. Eh, eh, sí, como nos hemos centrado en energías renovables, no ha hablado de eficiencia energética, pero sí que sepáis que tanto en los objetivos de desarrollo sostenible, eh, que es, digamos, la agenda de desarrollo común para todos los países, hay un objetivo de, energía, de eficiencia energética, que también lo hay en la Unión Europea y que también lo hay en el plan nacional. El tema de la eficiencia energética, pues es complicado, es complicado. O sea, En algunas tecnologías es fácil ganar eficiencia, en otras no es tan sencillo ganar eficiencia. ¿No? Entonces, salvo que haya casos disruptivos, ¿no? como puede ser el vehículo eléctrico, ¿no? que ahí sí que hay un cambio disruptivo. Y luego, por otra parte, pues a veces las inversiones para ganar eficiencia energética pues, son caras. ¿no? Eh, imaginaros, pues todos sabemos que una vivienda con eh, ventanas de máxima calidad en aislamiento térmico pues gasta menos calefacción que la que no tiene pero cambiar estas ventanas pues a lo mejor supone una familia 5.000 euros y no todas las familias pues, están en condiciones de afrontar este gasto. Eh, en este sentido, pues yo creo que lo que es importante también es para rehabilitar edificios o cambiar equipos, pues algunos incentivos, algunas ayudas. Las familias que eh, apuesten por mayor eficiencia de sus dos casas pues que tengan, digamos, alguna subvención, alguna ayuda, algún, alguna desgravación fiscal, por ejemplo. Otro tema también es eh, lo nuevo, no ya rehabilitar lo viejo, sino eh, lo nuevo, y ahí tiene mucho sentido pues, todo el tema de, de normativa, que en el futuro pues, los equipos menos eficientes pues, se prohíba venderlos, ¿no? igual que se ha ido prohibiendo vender pues, las bombillas incandescentes, porque eran menos eficientes que las fluorescentes y ahora se está transitando a LED, pues este mismo proceso pues que se haga con todos los equipos eléctricos, ¿no? los motores, los electrodomésticos. ¿no? Y yo creo que también hay otro tema muy interesante que son las nuevas, uh, uh, las nuevas digamos, zonas. ¿no? Imaginaros en Madrid que hay un gran proyecto que se llama el, el Madrid Norte, donde en los terrenos donde estaba la estación de tren de Chamartín, pues se va a construir pues, un nuevo barrio. ¿no? Pues yo creo que aquí tenemos una enorme oportunidad para que este barrio sea ejemplar, sea modélico, tanto en eficiencia energética y que todos los edificios sean de prácticamente consumo nulo, a, a utilización de energías renovables. Entonces, yo en este barrio pues no concebiría que hubiera gasolineras. ¿no? Lo lógico es que ya pues eh, lo que tendría que construirse para una cosa que se hace nueva pues sean pues, cargadores de coches eléctricos y que todos los garajes, pues, junto al garaje, ya tengan desde el principio diseñado la toma eléctrica y que la subestación eléctrica que tengan que hacer para este nuevo barrio contemple ya estos nuevos modelos y que toda la calefacción sea con bombas de calor. Entonces, yo creo que en temas de eficiencia energética tenemos que separar, digamos, lo viejo, que es más complicado de rehabilitar, de lo nuevo y que, sin duda, el, el marco normativo de prohibir lo menos eficiente y promover lo más eficiente es parte de, de la solución. Vale, perfecto. Pues, agradezco la ponencia y, y la explicación. Bueno, pues nada... Eh, por mi parte también ha sido un gusto estar con vosotros y yo creo que todas las preguntas y temas que han salido han sido muy interesantes. Y muestran pues, bueno, que tenéis bastante conocimiento del tema e interés. Teníamos una última que si se puede hacer muy breve, que estaba claro. Katy y Rondinel esperando de antes. Katy, si quieres lanzar la pregunta rápido y, y a ver si a las dos ya podemos terminar esto. Ok. Eh, ya. Este, nada, mi pregunta era sobre cuál es el reto o si hay los retos que está teniendo España en el uso de las centrales hidráulicas para minimizar el impacto sobre los ecosistemas que se encuentran ahí cercanos a estos embarques, que se sabe que España tiene un gran problema ecológico con respecto al uso de las hidráulicas. Pues sí, sí, eh, efectivamente. Eh, en España, digamos, en la época que se denomina desarrollista, eh, se hicieron pues, muchos embalses. No todos para generación hidráulica, también para riego. Y entonces es, España quizás sea el país del mundo con sus ríos más regulados, con más embalses. Y como bien dices, pues los embalses tienen graves impactos de todo tipo. Eh, impactos ambientales, porque una zona que se inunda, pues lógicamente cambia su ecosistema, ya no puede haber plantas, algo que sean subacuáticas, o no puede haber animales terrestres, sino que sean acuáticos, y, y luego incluso pueden tener impactos de desplazamiento de, de la población, y en España pues, también hubo muchos casos de gente que se tuvo que, que desplazar, por bueno que las echaron ¿no? por la construcción de plantas. Y ahora incluso hay un proceso del de, eh, contrario, de liberalizar eh, los ríos y de quitar algunas presas. Eh, entonces, el impacto ambiental en España de las plantas ya está hecho y lo que en el futuro puede haber es eh, ir quitando algunas presas para volver a dejar a los ríos libres, ¿no? Y algunas están haciendo, ¿eh? incluso aquí en Madrid, en la sierra hay alguna presa que ya no está en funcionamiento y que dejan el caudal libre, correr. ¿no? Eh, esto es la parte del impacto. Ligado al tema de energías renovables, digamos que no sé si eh, lo más prudente sería ahora prescindir de las plantas hidroeléctricas en España. Porque digamos que es una de las energías renovables mm, que mejor permiten la regulación. Eh, y lo que puede ser interesante es estos sistemas mixtos donde cuando sobra energía producida por la eólica, la fotovoltaica o otras fuentes se bombea agua y luego eh, cuando se necesita se turbina el agua para producir electricidad. Entonces yo creo que esta eh, digamos, es una fuente que puede ser interesante en los próximos años y a pesar del daño ambiental que tienen las grandes plantas, pues yo no lo descartaría. Y luego, para eh, nuevas plantas, si se hacen, yo creo que, que tiene que ser prioritario eh, de minimizar el impacto. Y esto básicamente pasa porque mm, los embalses sean pequeños. ¿De acuerdo? Que, haya, que ya no vuelva a haber enormes embalses con un impacto muy grande, sino apostar por las pequeñas instalaciones, ¿no? Eh, tipo pues lo que se ha hecho en las Islas Canarias, donde eh, en la isla del Hierro pues, es eh, una isla que tiene parques eólicos y tiene un pequeño depósito en una caída, entonces bombea y turbina, pero como el depósito es pequeño, pues ha conseguido minimizar el impacto. No sé si con esto respondo a tu pregunta. Está con el, el micrófono. Okay, no sigue. No, este, muchas gracias. Eh, muy, muy, muy aclarado lo tengo y nada, felicitarle por la exposición. Entonces, gracias. gracias. Vale, pues yo creo que ya eh, podemos terminar el, el seminario. Eh, realmente yo creo que ha sido super interesante. Muestra de ellos es que a pesar de que nos hemos pasado un poquito del tiempo, la mayoría de la gente se, se ha mantenido escuchándolo y eso es muestra de, del interés. Eduardo, muchísimas gracias por exponernos el tema de la energía desde este modo, tocando tantos palos, tantos, tantos bloques que son súper interesantes y de los que muchas veces no, no se habla o se conoce menos. Por mi parte, dar también gracias a todas las personas que habéis asistido. Muchos de vosotros eh, participantes de, del bloque formativo de esto de 3 Y bueno, por mi parte me despido y, y te dejo despedir y cerrar el seminario, Eduardo. Pues nada, para mí ha sido un gusto estar con vosotros. Eh, eh, os agradezco la organización de, de esta formación porque yo creo que también es muy necesario... Pues que la gente vaya teniendo más cultura en general sobre temas de energías renovables, transición energética, y a los participantes, pues nada, animaros a que sigáis formándos, y no solo formándos, sino también a, eh, que seáis activos en tantas iniciativas interesantes que hay, ¿no? Este tema del cambio climático pues os va a tocar de lleno en vuestras vidas, porque va a ser para los próximos 30, 40, 50, 60 años y entonces va a ser un tema a lo largo de toda vuestra vida y cuanto más formación, mejor criterio, más opinión tengáis, pues mucho mejor. Y nada, agradeceros vuestra participación y, a, y animaros a seguir. Muy bien. Pues nada, terminamos entonces. Un saludo a todos. Un saludo, hasta luego.